¡Hola pecadores! Hoy os traigo una receta de nevaditos, supongo que sabes lo que son, que has escuchado hablar de ellos y seguro, seguro, seguro que los has comido alguna vez en Navidad. Es una receta muy típica y lo cierto es que investigando por la red y todo esto he encontrado que se elabora en muchos países, tienen nombres diferentes pero, pero se, se, lo, se elaboran igual. Es una receta muy sencilla, yo la voy a preparar a mano, con una lengua y luego manualmente. Verás que es muy muy sencillo de preparar, lo único que necesitas es dejar un tiempo de reposo para que así los sabores, eh, tome todo el sabor, la masa antes de hornearla. Y cuando la hornees vas a flipar con el olor que habrá en toda tu cocina y en toda tu casa. Yo para esta receta particularmente, he usado vino moscatel porque es el que tengo más a mano, el que más cerca encuentro, dulce pero puedes usar el que quieras también le he añadido un poco de azúcar a la masa porque es para regalar <ríe> si fuera para mí no se lo hubiera puesto es opcional así que puedes ponerla o no ponerla y tengo que contar una cosa y es que, <ríe> bueno ya sabes que esto del vídeo yo todavía no nos entendemos. <risa> Así que cuando estaba grabando la, la toma uh, del principio, mezclando los primeros ingredientes, he tenido un fallo y no se ha grabado. Eh, es muy, muy, muy sencillo. Tienes que coger y poner en el bol la manteca junto con el azúcar y la sal. Lo mezclas con las varillas... Y luego le añades el vino y empiezas a, a, añadiendo la harina con una lengua y vas incorporando. Es muy muy fácil y, y te será muy muy fácil hacerlo si has tenido previamente la, la manteca a temperatura ambiente. Tenemos obras y se oye el ruido de fondo, no sé si se escuchará en la grabación o no. Pero <risa> llevan todo el día así, así que he decidido grabar y ya está. Espero que no moleste mucho. Necesitamos 200 gramos de manteca, 125 g de moscatel, 50 gramos de azúcar, media cucharadita de sal y 500 gramos de harina. He tenido un problema de grabación, así que os contaré lo que he hecho. He añadido la manteca, la he trabajado un poco con una varilla y luego le he agregado la azúcar la sal y el vino lo he trabajado bueno primero he añadido el azúcar y la sal he trabajado con la varilla luego le he agregado el vino y he trabajado con la con la lengua y ahora estoy incorporando la harina junto con con ayuda de, de la lengua eh, Vale, una vez que ya no podemos continuar con la lengua, lo haremos amasando con las manos. Vamos integrando poco a poco la harina. Veréis que al principio parece que cuesta, pero es fácil y se maneja muy bien. Lo estamos haciendo dentro del bol simplemente por cuestión de forma fácil de trabajo si trabajas dentro se te esparce menos y es mucho más cómodo y más limpio de trabajar Ves, poco a poco se va integrando y no nos llevará mucho tiempo en total. El amasado en un par de minutos o tres está listo. Yo creo que en total deben ser unos cinco minutos. Ahora ya lo sacamos a la mesa porque queda poco para integrar. Y es más cómodo de trabajar en la mesa que dentro del bol. Vamos a masar lo justo y necesario. Es decir, en el momento que esté ya todo integrado y no veamos partículas blancas de harina en la masa... Ya está listo. No hace falta trabajar más. Así que con mimo. Integramos lo que nos queda. Casi, casi la tenemos, veis que todavía queda un pelín y ya la tenemos lista, envolvemos con un film y dejaremos reposar en nevera de un día para otro, mínimo 6 horas, para que así adquiera todos los aromas que le hemos incorporado a la masa. Eh, estiramos un poquito para que quede... El grosor más o menos de un centímetro y medio, un centímetro. Ahora tan solo nos queda cortar nuestros nevaditos con el cortador que hayamos elegido. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que tenemos que aprovechar el máximo de masa que podamos. Es decir, que nos queden los menos restos posibles. Porque cada vez que volvemos a amasar para juntarlos trozo de masa que nos han quedado, lo que hacemos es incorporar caro calor a esa masa y que pierda la consistencia y textura que necesitamos. Los pasamos a una bandeja, veréis que no vais a tener problema. Es una masa fácil de trabajar y de manejar. Lo que sí que a mí me gusta hacer, particularmente, es afinar los bordes para que queden bien redonditos y bonitos. Yo en este caso me ayudo de una espátula, pero podéis utilizar... Cualquier cosa planita como un cuchillo o lo que tengáis a mano. Horneamos 30 minutos a 180 grados. Comprobamos si están partiendo uno a la mitad. Si vemos que aún le falta dejaremos 5 minutitos más. Han salido del horno y los he dejado templar. ¿Por qué digo templar? Porque... Aún están un poquito calientes, no, no enfriados. Esto eh, lo hacemos para que al pasarlos por azúcar glass se mantengan. Aguante bien el azúcar, se quede pegadito y no se nos caiga y desaparezca. Ahora tan solo nos queda ponerle un poco más de azúcar glass por encima con ayuda de un colador. Y los tendremos listos para degustar. Hola, ya estoy aquí. Mirad qué delicia. Están súper buenos. ¿Veis? La verdad es que para no hacerle... Pliegues, como, como normalmente se hace para hojaldrán eh, quedan muy, muy, muy bien. Y, sobre todo, deliciosos. No os, no os imagináis el olor que hay en casa. Es increíble. Y, claro, por vosotros. Mm. Bien, ¿no? Guay. Son fáciles de hacer, lo único que tienes que administrar un poco el tiempo. Y ya está. Espero que los hagas, que me lo cuentes. Y sobre todo, si eres de otro país y los conoces con otro nombre, dímelo. Y así tomaréis nota. Ah, por cierto, aquí te voy a dejar la receta de las marquesitas. Por si no las has visto el vídeo... Para que lo veas. Son súper, súper ricas. De almendra, no digo más. Deliciosas. El vídeo no dejes de compartirlo, suscribirte y acuérdate de darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, pecadores.